¿Cómo hacer vídeos mejores que los nuestros? Eso es fácil, no ponerse a contraluz. Ni tampoco si hay mucha oscuridad. Tampoco hacer selfies o girar todo el, astón, todo el rato hablando por la habitación. No grabar todo el vídeo seguido. Ya sea con guión o improvisado, hacerlo vocalizando, como no hacemos nosotros. No grabar en cualquier sitio y de cualquier manera. Así que pre antes preparad un trípode y vuestra habitación o lo que sea para que esté preparada para grabar Vigilad que mientras habláis nadie haga ruido así que iros a otra habitación o otro sitio que esté más o menos insonorizado o que no pueda molestaros también podéis haceros una habitación propia bueno, podéis... si queréis por ejemplo grabar en el comedor aprovechad cuando no haya nadie y grabar casi todos los vídeos allí. Si no podéis, algún día no podéis grabar en el comedor porque está ocupado y queréis grabar, pues grabad en vuestra habitación, bien iluminada y mediante un croma ponerle ponedle la imagen de fondo del comedor. Bueno, es una idea. A veces grabamos de manera improvisada, pero eso sí. Se tiene que estar todo preparado para que el vídeo sea mejor que el que hacemos nosotros. Y bueno, eso han sido casi todos los consejos que os damos para ganarnos en suscriptores. Ya veis qué fácil. ¡Ale, a hacer vídeos! ¡Adiós!